Hola amigos de negocios en tu mundo, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. En este video hablaremos del CIS o más conocido como el CES. Es la feria internacional de electrónica de consumo, una de las ferias de negocio más importantes y más influyentes a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la industria de la tecnología. Y es por eso que vamos a hablar con José Antonio Rondón, él es un creador de contenido en ciencia y en tecnología y también un fanático del CES. Ya ha participado en varias versiones y por supuesto estará presente en esta del 2023. José, es un gusto para nosotros tenerte aquí, yo sé que estás supremamente ocupado y enredado precisamente con todos los preparativos para el CES, de verdad que te agradecemos muchísimo darnos este espacio para compartir sobre todo tu experiencia. Quiero que partamos por ahí, que nos compartas un poquito acerca de la experiencia que has vivido durante este tiempo que has venido acompañando muy de cerca todo este, toda esta feria que pues es un hito ya internacional. ¿Cómo estás, Vale? Definitivamente una oportunidad muy linda la que me das de conversar un poquito contigo y de contarles la experiencia grata de el CS en Las Vegas una feria de tecnología que yo considero como la copa mundo de la industria ¿no? porque allí se reúnen muchísimas marcas que definitivamente muestran sus innovaciones y todo aquello que definitivamente puede llegar a ser realidad o será realidad y muestra las tendencias de los próximos meses así que definitivamente es un evento al cual todos deberíamos eh, prestarle atención porque nos va a mostrar lo que sucederá en el futuro cercano Exacto, José. Quisiera, Quisiera que nos contaras más, más o menos de las, que hagamos un poquito de las cosas nuevas que habrán durante eh, durante esta esta feria y es que precisamente pues muchas las categorías que tratan dentro de ellas pues inteligencia artificial, el internet de las cosas, el metaverso, pero ahorita hay unas nuevas como la web E3 que según entiendo es todo lo que tiene que ver con criptomonedas, con eh, activos digitales, y también, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con lo espacial, eh, se supone que va a haber un primer en vivo eh, desde la Estación Espacial Internacional, o sea, son muchas cosas nuevas que trae el CES durante esta versión 2023, pero quisiera que me contaras, pues tú ya que has tenido la experiencia de estar en varias, qué expectativas tienes para esta del 2023. Bueno, definitivamente cada CES es un evento muy especial, muy particular y hay muchas cosas que han venido progresando o, o mejor aún, se han venido dando dentro de la feria. Por ejemplo, hace algunos años, hace cortos años, se empezó a trabajar muchísimo la exhibición frente a las cosas que permitían o a los artículos tecnológicos que permitían el bienestar. Y obviamente por todo el tema de la pandemia, pues eso se ha incrementado. Así que vamos a tener una gran eh, muestra de diferentes eh, dispositivos y tecnologías que van a permitir, obviamente, entregar a las personas oportunidades de bienestar a través de la tecnología. Bienestar no solo para los seres humanos, también para las mascotas. Y obviamente, como tú te has referido, pues eh, también una exhibición relativa a lo que significa la exploración espacial, a lo que significa eh, la web 3 eh, que incluye todo lo que es blockchain y que además permitirá obviamente visualizar la base de lo que será el metaverso, la oportunidad para que las personas puedan también ir reconociendo lo que será ese, esa realidad paralela que implicará obviamente nuevas oportunidades tanto comerciales como para los seres humanos en todos los niveles así que este sí es tiene muchas pero muchas cosas y va a ser para nosotros muy gratificante poderles contar a todos definitivamente todas estas tendencias que van a ser obviamente parte de los próximos meses del planeta entero ¿no? y que van a permitir que el ser humano pueda seguir disfrutando y viviendo de una mejor forma Sabemos pues que esto es un evento de talla mundial que van a asistir muchísimos expositores, muchísimas personas, Se espera que lleguen aproximadamente 100.000 mil personas. Eh, digamos que es muchísima la gente y muchísimo el contenido y los productos que van a mostrarse en esta feria, pero claramente pues una sola persona no va a ser capaz de consumir y de ver y de escuchar todas las conferencias ni todas las charlas. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Qué categorías, eh, digamos, que tú le das en este momento mayor importancia a una persona que le guste mucho en la industria de la tecnología como tal? Que tú digas, mira, estas categorías son las más importantes o las que, digamos, eh, más utilizamos en nuestro día a día y pues que por ende podamos interesarnos un poquito más. Bueno, una de las tendencias de la cuarta revolución industrial es definitivamente la inteligencia artificial. Muchas aplicaciones, dispositivos y en general la tecnología está tendiendo hacia el desarrollo o la evolución en estos aspectos para que la inteligencia artificial le permita al ser humano hacer cosas que antes no podía hacer de manera práctica y eficiente. En ese sentido, pues... Definitivamente esa es una de las categorías que vamos a poder disfrutar al máximo, pues porque tenemos la oportunidad de ver dispositivos y aplicaciones que basadas en inteligencia artificial nos permiten desarrollar actividades de la mejor forma. También una de las secciones interesantes del CIES es el Eureka Park, un lugar donde van a confluir muchísimas empresas que están naciendo y que obviamente tienen nuevos desarrollos, en diferentes aspectos, incluso en inteligencia artificial y que obviamente no se pueden perder porque darán muchas ideas y mostrarán innovaciones muy interesantes para que todos aquellos que les gusta el emprendimiento, que les gustan las ideas nuevas, pues puedan destacar obviamente algunas de ellas y poderlas también incorporar a sus emprendimientos y a sus ideas eh, particulares de crecimiento humano y empresarial. José, eh, quisiera que para las personas que de pronto no están tan contextualizadas, sobre todo en el ámbito visual, eh, con esta feria, que vieran un videito cortico de versiones anteriores a esta 2023 para que se contextualicen un poquito más. Vamos a ver. Bueno, muy bien, veamos. Soon, retail, retail And in Western <laughs> Soon, I'm José, esos han sido como, eh, digamos... digamos que imágenes que creo que pueden impactar bastante eh, a las personas que de pronto todavía no se han interesado mucho en participar de esta feria para que se animen y pues obviamente nos acompañen en todo el cubrimiento especial que vamos a hacer. José, digamos que en cada, eh, cada feria, en cada versión que se hace siempre hay algún dispositivo o algún avance que siempre queda como representativo de esa feria. Tenemos, por ejemplo, que en el 98 fueron las pantallas LED, en el 2010 fueron los televisores 3D, y bueno, digamos que como que cada año tiene algo súper representativo. Este año, ¿tú qué crees que pueda, digamos, como eh, ser eso que sigamos recordando a lo largo de la historia del 2023, o por lo menos la categoría? Bueno, definitivamente una de las cosas importantes que va a tener el CIES este año es una gran oportunidad de conocer la base de lo que será el metaverso. Eh, eso es una de las cosas que definitivamente eh, engalanará el evento porque será, digamos, la oportunidad de conocer los diferentes elementos que sirven para desarrollar esta plataforma que sigue creciendo y que se desarrollará durante cerca de 5 cinco, de cinco a 10 años. Así que el metaverso y más serán los protagonistas en plena exhibición. Obviamente todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad y con la oportunidad obviamente de que el ser humano siga beneficiándose de diferentes innovaciones y desarrollos tecnológicos. Que tenemos que pues, empezar a empaparnos un poquito más. Uno lo ve como algo muy futurista, como que eso solamente pasa en la ciencia ficción y en las películas. Eh, se colapsa en la imaginación humana, pero no es una realidad. José, quisiera que eh, nos contaras o nos contextualizaras de pronto a las personas que no están tan familiarizadas con el tema de la tecnología, con digamos con toda esta industria como tal que mueve cosas que, que a veces como que no nos caben en la cabeza y que la gente diga ¿Por qué están invirtiendo X cantidad de dinero en una feria con productos que muchos todavía no van a salir al mercado, que se quedan en prototipos y pues tantas tantas otras falencias que tenemos eh, en países latinoamericanos, por ejemplo, ¿qué decirle a una persona que no crea tanto en la tecnología que de pronto no se dé cuenta de la importancia que ha tenido la tecnología en el desarrollo económico de tantos países? Bueno, tú bien lo has dicho, la tecnología es una oportunidad para que se desarrollen las personas, las empresas y los países. Y en ese sentido, pues, todas las innovaciones que vamos a ver, todo lo que de alguna manera nos va a mostrar la feria, es una oportunidad para conocer de qué manera o de qué forma mejor pues las personas van a poder seguir creciendo y van a poder seguir desarrollando su vida. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de ver muchísimos eh, eh, varias exhibiciones, mejor, de muchos eh, eh, desarrollos que tenían que ver con la agricultura. Eh, de, de diferentes formas, pues la tecnología se va involucrando en todo lo que tiene que ver con, con la sostenibilidad y con la producción de alimentos de manera eficiente para que obviamente en este planeta que, bueno, está un poquito sobrepoblado, pues tengamos la oportunidad de seguir adelante, seguir creciendo y todos podamos tener alimento. Así que... Es una oportunidad, la, la tecnología debe verse como una oportunidad, como una herramienta de crecimiento y por eso eventos como estos lo que hacen es potenciar ese crecimiento para que las personas podamos seguir adelante y obviamente pueda el planeta sostenerse de la mejor forma. Obviamente nada es perfecto, pero en ese sentido lo que nosotros debemos hacer es buscar la oportunidad de que estas herramientas sirvan para que las personas puedan vivir mejor, para que las personas tengan más tiempo, para que las personas puedan definitivamente crecer y sostenerse paulatinamente en el tiempo. Danos algunas recomendaciones para las personas que vamos a asistir, sea de forma presencial o sea de manera virtual, al CES 2023 qué debemos de tener en cuenta, cómo organizar nuestro día para asistir a las mayores, a la mayor cantidad de conferencias, de talleres, de exposiciones posible. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Quienes vamos a tener la oportunidad de ir, pues hemos organizado una agenda para poder estar en los diferentes escenarios donde hay muchas cosas interesantes. La feria se divide de alguna manera, pues en una gran, gran exposición, más de 4.000 metros cuadrados de exposición de múltiples empresas y adicionalmente, pues eh, una zona donde van a haber eh, conferencias interesantes, muy, muy especializadas sobre tecnología y con personajes realmente que van a contar las tendencias del mundo eh, hacia los próximos años. Así que hay que organizarse hay que ver las cosas con eh, bastante curiosidad y tomar nota de aquellas cosas que seguramente van a poder ser realidad en los próximos años. Y obviamente eh, disfrutar esas innovaciones y obviamente todas las transmisiones que vamos a hacer porque les vamos a mostrar cosas muy curiosas, interesantes y que nos van a permitir obviamente conectarnos con un mundo eh, que ya no es un mundo del futuro lejano, sino es un mundo del futuro cercano, donde la ciencia ficción ya... Eh, ha quedado atrás y más bien se desarrollan cosas muy interesantes a favor obviamente de todas las personas. La, la ciencia ficción ya dejó de ser ciencia ficción para convertirse en la realidad, en el día a día de todos nosotros. Ya para finalizar y no quitarte más tiempo, quisiera que eh, nos contaras precisamente qué significa el CES para un gomoso de la tecnología o para un gigante también de la tecnología. Bueno, ¿qué significa el CES? Es, un, es como la Copa Mundo, ¿no? Yo ya lo había dicho, como, como ese evento grande, potente, imagínense ustedes, un evento al cual asisten más de 100.000 personas, pues tiene muchísimo potencial, ¿no? Personas de todo el mundo, allí eh, puedes escuchar eh, diferentes lenguajes, eh, tienes diferentes profesiones, múltiples puntos de vista O sea que es una oportunidad de conectarse con muchas personas Y aparte de eso, de conocer realmente Qué es lo que se está haciendo en diferentes eh, puntos cardinales del planeta Así que es una gran oportunidad Es eh, además el centro de la tecnología Donde surgen siempre innovaciones y cosas bastante interesantes Y donde se van a presentar seguramente eh, adelantos que veremos muy afianzados en los próximos años por ejemplo el mundo de la robótica nosotros antes lo veíamos como una parte digamos hasta cómica o graciosa o quizás ficticia en programas como los supersónicos hoy en día vemos múltiples desarrollos en robótica robots que van a permitir por ejemplo hacer servicio en diferentes lugares, oficinas de trabajo robots como lo vimos en el video que van a entretener a nuestros hijos, que les van a enseñar también, y robots que van a permitir, obviamente, alivianar la carga laboral de ciertas personas para permitirles, obviamente, disfrutar otras cosas, la naturaleza, la vida familiar y, obviamente, un trabajo menos complejo. Así que vamos a poder disfrutar esta feria que va a marcar, obviamente, los pasos de la tecnología de los próximos meses. Disfrutar bastante, aprender mucho, conocer muchísimo sobre todos estos avances tecnológicos. Mil gracias por tu tiempo, espero que, que estés muy bien, que nos sigas mandando contenido entonces para estar lo más enterados posibles de este evento de talla mundial. Muchas gracias a todas las personas que se lograron conectar a este video. Esta semana estaremos compartiendo muchísimo más contenido sobre ustedes, así que estén muy pendientes a las páginas de negocios en tu mundo y de ítem en línea.